Muy buenos chicos y chicas, y bienvenidos a esta súper rápida crítica de Super Mario Bros. Os voy a explicar qué me ha parecido y es una mierda, no vale para nada, mejor que la tires a la basura. Eh, sí, sí, eso sería una película, pero no sería esta. En este caso estamos hablando de una película muy divertida que os recomiendo mucho y que no os pongo, puedo poner imágenes porque si no me salta el copyright, pero vamos por partes para analizar la película. Te he pillado, tío, otra vez, otra vez sin darle like al vídeo, sin comentar, sin compartir. ¿A qué esperas? ¡Venga, por la salud mental! ¡Dale like y comenta! Por mucho que tú quieras que un videojuego triunfe, a no ser que no tengas por dónde pillarlo, es decir, porque tú puedes publicar un The Legend of Zelda o Crying of Time, nadie le puede hacer algún bombing. Pero siempre hay una, una, una, una agencia que si alguien quiere, si una persona X, digamos, quiere, puede pagarle a este medio para que esta agencia diga, pues mira, este videojuego o esta película no vale un troncho. Esto es lo que ha pasado aquí. O sea, esto no es una película que pueda tener un 52 en Metacritic ni de coña. Lo primero de todo es decir que la dupla Mario-Luigi funciona perfectamente o sea, es el, el Mario digamos que tiene miedo pero es bastante fortachón y luego está Luigi y va... ¡Mario! ¡Mario! ¡No paso mal, Mario! O sea, que digamos que la dupla funciona muy bien se presentan a estos dos personajes precisamente eh, en el escenario de Super Mario Odyssey es decir, en el mundo real, cosa que está muy guay y luego los transportan al Reino champiñón donde se conocen con Peach, con Toad con el reino de los Kong y se presentan los diversos eh, reinos que tiene Super Mario eh, Bros. Eso da pie y sobre todo por la estrellita que aparece tanto en el final de los créditos como al inicio para eh, abrir el mundo de Super Mario Galaxy, ¿no? Con Estela creo que se llama la princesa. Entonces igual que Brooklyn también se pueden pasar cosas, entonces digamos que Wario o Waluigi quedan pendientes y también se da a entender que Yoshi puede participar en futuras películas, ¿de acuerdo? De manera... Yoshi, digamos los Yoshis, hacen un cameo de manera totalmente esporádica, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es tener en cuenta la película. La película es, o sea, es muy buena película, sí, es muy buena película, y no solo es que entretiene. Entretiene mucho, el rato que estás te ríes, hay muchas referencias. Jack Black, pues en este caso, pues lo peta bastante. Y sí, es una película muy en la tónica de Sonic la Segunda. Sonic entre Sonic la primera y Sonic la segunda Lo que pasa es que tiene unas escenas que a nivel musical supongo que a mí me, me estremecen más que, que, que tal porque hay muchas referencias Entonces es una típica película de esas de referencias, referencias, referencias, referencia referencias referencia, referencia, referencia. eh, Creo que había una película de Tim Burton que se llama Franke Winnie No estoy creo eh, Es igual O sea hay miles y miles y miles de referencias al mundo del champiñón, al mundo Nintendo, al mundo arcade, al mundo de la música, al mundo de los sonidos, al Super Mario Maker, al Super Mario Bros, al, al Star Fox, o sea, vais a encontrar de todo. Por eso, si tenéis un rato, ir a verla, porque realmente... Y en pantalla grande, porque la vais a fotar muchísimo más. Yo la he visto dos veces, pero es que, es que la que debería tres veces, porque es la típica peli de tarde de sábado que te entretene y tal. Para mí, un... 8,5 de 10, porque me gustaría que Luigi hubiera salido un poco más. Luigi lo he visto como muy, muy muy muy forzado en la trama. Digamos que creo que le van a dar más peso, o van a hacer películas aparte de él. Pero bueno, sabiendo que es de Illumination, seguro que van a sacar. Y lo que no entiendo es lo del, Bomb View, lo, del, lo del Bombing Review, que eso sí que no lo entiendo. eso Gente, para que entendáis una cosa, a veces hay productos que los editores, o sea, hay una línea editorial en cada periódico. Entonces, lo que pasa, ¿qué pasa? Que es así. O sea, cuando todo es súper americano, todo es súper bélico, todo es súper viva la patria, viva no sé qué, viva no sé qué, películas 80, 90, tal. Las películas de miedo pasa exactamente lo mismo. Para que encuentres una, media, una película de miedo en el top, en el top 10, bueno, es, es complicado. Por eso no os fijéis mucho por las críticas, porque realmente no tiene nada que ver la crítica con lo que disfrutarán. Y también por otra cosa, tener en cuenta que yo creo que en los críticos de cine hace falta una gran demanda de gente que juega videojuegos que sean críticos de cine porque si no ya van con el estigma de es un videojuego esto, de aquí no vamos a ver cine de verdad, entonces un poco pasa lo mismo con lo, con lo de Marvel, que dicen, no, no, claro, es que es cine de Marvel, no tiene nada que ver, esta película es muy divertida, es muy entretenida, evidentemente si la tengo que comparar con el Rey León no la puedo comparar, porque el Rey León es otra cosa, o el, Pino, el Pinocho de Guillermo el Toro, pero de ahí a ponerlo un 55 o ponerle un 45, por ella esta película hubiera puesto un 80, un 8, un 8 y medio. La Pinocho es un nuevo A5, el, el reloj es un nuevo A5, estamos hablando de, de hitos. Pero tampoco es digamos una película de decir, no, es que me siento dos horas y me aburro. Precisamente de aburrido no tiene nada. Y sin más, decirme qué os aparece en comentarios. Yo os leo como siempre, un abrazo y hasta la próxima.